Jehová es nuestro Padre, por amor nos ha creado, a su imagen y semejanza, más que a todo dio la vida. El amor que Dios nos tiene, dio su Hijo para salvarnos, porque Dios así nos quiere, más en Él nadie se pierda. Cómo no he de darle gracias, cómo no he de adorarle. Gloria, gloria, demos gloria al que vive para siempre. Cómo no he de darle gracias, cómo no he de adorarle. Gloria, gloria, demos gloria al que vive para siempre. Si las aves hoy le cantan, como yo no he de cantarle Si los árboles le alaban, como yo no he de alabarle Alabemos y cantemos al que vive para siempre Gloria, gloria, demos gloria al que vive para siempre Dios al hombre ha creado para alabar su santo nombre y adorar con reverencia Dios habita en su alabanza Cantar salmos, canto nuevo recibiendo a Dios del cielo Gloria, gloria, demos gloria al que vive para siempre Cantar salmos, canto nuevo, recibiendo a Dios del cielo. Gloria, gloria, demos gloria al que vive para siempre. aplausos para Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo, la gloria y la honra al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan la alabanza a Cristo el Salvador. Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas la alabanza a Cristo el Salvador? Y tú oyente, ¿por qué no cantas la alabanza a Cristo el Salvador? Amén.